Menos cajones, más ciudad. Él es Luis. Vive en la Ciudad de México. Luis necesita un hogar, empleo, entretenimiento, servicios y espacios públicos. Para llegar a ellos necesita transportarse. El transporte público cada vez está peor. Y hay más tráfico. Luis cree que con más cajones de estacionamiento se reducirá la congestión vial. Piensa en comprarse un auto, pero tendrá un nuevo problema. ¿Dónde lo va a poner? Luis no es el único en la ciudad que piensa así. Es por eso que hoy se construyen más espacios de estacionamiento que oficinas y viviendas. Al día de hoy, el modelo de desarrollo inmobiliario incentiva el uso del auto, al construir los cajones exigidos, que son demasiados. Estos cajones atraen más coches, que congestionan cada vez más las calles. Los lugares de estacionamiento encarecen dramáticamente el costo de inmuebles cercanos al transporte público, forzando a los ciudadanos a comprar en colonias más apartadas donde sea costeable. Es por eso que cada vez viven más lejos de sus destinos cotidianos. ¿Realmente necesitamos más cajones? No lo que necesitamos es transformar esos cajones en mejor transporte público. En los siguientes tres años, se construirán al menos 175 mil lugares de estacionamiento en la Ciudad de México. Si los redujéramos a la mitad, con ese dinero podríamos construir cinco líneas de Metrobús y beneficiar a más de un millón y medio de personas que ya no necesitarían el auto, lo cual traería múltiples beneficios como... ...una mejor circulación para los autos... ...mucho más y mejor transporte público y mejoras en el desplazamiento... ...además de vivienda a un mejor precio... ...beneficiando de manera precisa a la mayoría de la población. Este tema nos involucra a todos... ¿Quieres saber más sobre esta propuesta? Ingresa a itdp.mx y ayúdanos a compartir la idea. Menos cajones, más ciudad.